Hola familia, regresamos con otro video que creo que les va a ayudar muchísimo, especialmente ahora que tenemos muchas ciudades. Si nos hace un poquito difícil saber cómo podemos viajar de la manera más económica o la manera más rápida, encontré un BAT que tiene un jugador, ya lo usé un par de veces y la verdad está mejor que el documento que enseñé en uno de los videos de cómo viajar entre ciudades. Vamos a ver cómo funciona este bot. En la descripción del video voy a poner el link para que puedan entrar a ese Discord y puedan usarlo. Así pueden saber de qué manera viajar más económica o más rápida cuando estén en el juego. Nos vamos al Discord y aquí el Appland Guy. Este es el Discord. Este jugador tiene su canal de YouTube. Se los recomiendo. Es muy bueno el jugador explicando cosas mucho mejor que yo. Y si tienen preguntas sobre los jets si quieren saber más sobre los las tarjetitas de la NFL, él tiene un tutorial muy muy buenos. No me acuerdo cuántos videos son, pero realmente él explica muy bien cómo se van a poder usar estos legends. Pero en fin. Aquí está la sala del Travelbot. y Como les dije, les voy a dejar el link de invitación para que lo usen. Muy fácil de usar esto. Cambió unas cosas desde el día de ayer, creo. Ahorita que entré vi que está diferente. Pero lo que tienen que hacer es decirle al bot de dónde, en dónde están, en qué ciudad están y a dónde quieren ir. Y tienen que darle el que llaman el, el comando el command y van a poner esto la, el símbolo de, de dinero y después le van a poner from y quiere decir de la ciudad donde están to a y a la ciudad donde quieren ir por ejemplo cuando empiece la el evento de light It up upland, Esta cacería donde van a regalar el el S, en el explorador, que empieza el que empieza el martes 7. Tenemos que viajar en, a Brooklyn. Yo estoy en Chicago. Vamos a darle el command para que nos diga cómo puedo viajar a Brooklyn. Como les mencioné, nos va a dar la forma más uh, barata primero más económica y después la más rápida la más rápida nos va a costar más y es que le ponemos el símbolo el símbolo del dinero le ponemos from espacio chicago to a brooklyn le damos perfecto por aquí está un poquito difícil de entender porque les dije ya lo cambió pero aquí dice uh, o oh no ya lo cambió <ríe> no sé por qué sale diferente miren acá dice el más barato use los siguientes pasos desde el lo último a lo primero este jugador pidió que le dijera cómo viajar de Brooklyn a Santa Clara pero miren aquí le, primero está uno en Brooklyn tiene que viajar a Manhattan tomar el, ten, el tomar el tren de Brooklyn a Manhattan cuando llegue uno a Manhattan toma el tren hacia Detroit cuando llegue uno a de Detroit toma el tren hasta Chicago cuando llegue a Chicago toma el tren a Kansas City cuando llega a Kansas City toma el avión a San Francisco cuando llega a San Francisco toma el tren a Santa Clara con un viaje total de 2.050 UPEX y que son tres horas, casi 3 horas y media, algo así la ruta más rápida, si sale desde Brooklyn desde Brooklyn se va a Manhattan en tren de Manhattan toma el avión a San Francisco y de San Francisco toma el tren a Santa Clara sale a 2.640 UPEX y se tarda una hora lo que estaba yo mencionando al principio que cambió esto pero ahorita me lo dio como normalmente se da el, el comando la respuesta si voy a viajar desde chicago a brooklyn voy a tomar el primer paso voy a tomar el tren de chicago detroit voy a pagar mis 100 upex me voy a tardar 37 minutos cuando llegue a detroit tomo el tren a manhattan el JFK me va a costar 220 upex y me tardaré 83 minutos casi una hora y media y aquí ya llevamos dos horas de viaje entre estos dos cuando llegue a manhattan voy a tomar a ver qué, el tren a brooklyn por 20 upex y me tardaré cuatro minutos un total de 345 upex por dos horas me tardaré dos horas en llegar a Brooklyn. La, la, este es el método de viaje más económico. Si, si me urge llegar, por ejemplo, en, en el evento ese del Light Up, que es una competencia de, de búsqueda, nos van a dar pistas. Tenemos que viajar lo más pronto posible. Así es que este bot me ayudaría muchísimo para poder saber qué tipo de transporte usar para llegar a la siguiente ciudad lo más pronto posible entonces desde este chicago que voy a viajar a brooklyn primero voy a tomar el avión desde chicago a manhattan por 740 upex se tarda 40, se tarda 14 minutos el siguiente paso cuando llegue a manhattan tomo el tren desde manhattan a brooklyn y se tarda 20, digo, nos cuesta 20 UPEX y se tarda 4 minutos. Por un total de 765 UPEX y solamente me voy a tardar 18 minutos. Ah, sí. Cuando llegamos al aeropuerto de, de Manhattan y esto no saben muchos. Cuando se llega... Ay, me mareé. Cuando llegamos aquí al aeropuerto tenemos que mandar a nuestro explorador a la estación del tren aquí en Manhattan. Esta estación de autobús solamente nos puede llevar aquí a Queens. Muy importante saber eso. Desde el aeropuerto, si queremos ir a las otras ciudades que no son Queens, tenemos que primero mandarlo a la terminal de Manhattan y de ahí podemos ir al a Bronx, a Rutherford, a Brooklyn ya está en Island, okay. Muy bien, vamos a dar otro, por ejemplo, cuando sea el evento de este el recorrido histórico, este va a empezar en Santa Clara, ok Vamos a dar el comando y digamos que esté todavía en Chicago. Voy a poner el símbolo del dinero from Chicago to Santa Clara. Perfecto. Vamos a ver el método más barato. Voy a tomar el tren desde Chicago Kansas City. Cuando llegue a Kansas City voy a tomar el avión, el plane, de Kansas City a San Francisco. Cuando llegue a San Francisco tomo el tren de San Francisco a Santa Clara. Uh, me va a salir a 1705 UPEX el viaje y me voy a tardar una hora y media. Pero si me urge llegar, la forma más rápida, primero tomo el avión desde Chicago a San Francisco. Cuando llegue a San Francisco, tomo el tren de San Francisco a Santa Clara. Me saldrá el viaje hmm. como que 170 UPEX más. Y llego a mitad de tiempo, 42 minutos. No, mejor me voy en, en avión. Es más rápido. Pero cuando uno apenas está empezando, familia, Con muchos de ustedes, es importante ahorrar estos UPEX lo más que puedan y viajar con mucho tiempo de anticipación para que se puedan ahorrar un poquito de UPEX. Pero está, está bueno este, este bot del viaje se los recomiendo una vez más les voy a dejar el link la invitación para que lo puedan usar voy a tratar de hacer otro video ahorita sobre para los que buscan tesoros encontramos un bat de que nos da estadísticas de cómo saber cuántos cents tenemos cuánto nos gastamos durante las búsquedas cuántos UPEC nos hemos ganado pero en fin familia muchísimas gracias por acompañarme otra vez se vienen muchos eventos durante la semana de Génesis, subí el video el día de ayer, acaban de anunciar otro evento para los tesoros, más al rato subo otro video, van a ver muchísimas cosas, vamos a poder ganarnos UPEX y SPARKS durante esta semana de Génesis. Espero que aprovechen todo esto. Hasta luego familia, que tengan un bonito día y nos vemos despuesito en el metaverso.